Acomódense y paren la oreja Que ahorita vamos a empezar Los cuentos de Chachalaco En una reunión social Entre copas, música de fondo y risas Conversaban tres personas Sobre los grandes descubrimientos Hechos por los guatemaltecos Desde el café instantáneo Pasando por el vaso de azufre Y hasta algunos ungüentos Y pomadas muy populares de pronto, una de las personas, que era un gordito, terció. Hace tres años en Guatemala, un viejo organista de una iglesia del barrio me contó que allá por el año de 1929, cuando le encargaron clasificar los papeles de la música de la iglesia de la Merced, se encontró de pronto unas partituras raras. Y que intrigado se puso a estudiarlas con el cariño de siempre. Pero resulta que las acotaciones de estas partituras estaban escritas en alemán. Entonces le costó bastante darse cuenta de que se trataba de los dos movimientos finales de la Sinfonía Inconclusa. Así que imagínense su emoción al ver bien clara la firma, ni más ni menos, que del Puritititito. Franz Peter Schubert, como la ves, así que salió disparado el don temblando a la calle para contarle a todos su descubrimiento, pero todos dijeron riéndose que se había vuelto loco y que si se los estaba baboseando y que sí si, que no, que u que ah. pero como él dominaba su arte y sabía con certeza que los dos movimientos eran tan excelentes como los primeros, no se amedrentó. Antes bien, juró consagrar el resto de su vida a obligarlos a confesar la validez de su hallazgo. Por lo que de ahí en adelante, se dedicó a ver metódicamente a cuánto músico existía en Guatemala, con tan mal resultado que después de pelearse con la mayoría de ellos, y sin decirle nada a nadie, mucho menos a su mujer. Vendió su casa, empacó todas sus cosas y se trasladó a Europa para llevar allá la noticia. Pero resulta que una vez en Viena le fue peor. Dios mío, ¿para qué se fue a gastar pisto? Porque ahí ahí le decían esos vieneses o vienetecos o vienetantecos, lo que sea. Ahí todos ellos le decían que chish, que no iba a venir un organillero guatemalteco a enseñarle a localizar las obras perdidas, y mucho menos de Schubert, cuyos especialistas llenaban la ciudad. Ticuca estaba la ciudad de especialistas en Schubert. ¿Y que qué tenían que haber ido a hacer esos papeles tan lejos a Guatemala? El pobre, ya desesperado, y solo con el dinero, del pasaje de regreso, conoció a una familia de viejitos judíos que habían vivido en Buenos Aires y que hablaban español. Él lo entendieron muy bien y se pusieron nerviosísimos cuando tocaron, como Dios les dio a entender en su piano, en su viola y en su violín, los dos movimientos de Schubert. Los viejitos Finalmente cansados de examinar los papeles por todos lados Y de olerlos y de ponerlos a contraluz por la ventana Se vieron obligados a admitir Primero en voz baja y después a gritos Son de Schubert ¡Son de Schubert! Y se echaron a llorar con desconsuelo Cada uno sobre el hombro del otro Como si en lugar de haberlo recuperado Los papeles se hubieran perdido el asombro mayor para él fue de que todavía llorando, si bien más calmados y luego de hablar aparte entre sí y en su idioma, trataron de convencerlo de que los movimientos, a pesar de ser tan buenos, no añadían nada al mérito de la sinfonía tal como ésta se hallaba. Y por el contrario, podría decirse que se lo quitaban, pues la gente se había acostumbrado a la leyenda de que Schubert lo rompió Seguro de que jamás lograría superar o igualar la calidad de los dos primeros. Que la gracia consistía en pensar en que si así son el Alegro y el Andante, ¿cómo serían el Escherzo y el Alegro Manón Tropo? Y que si él respetaba y amaba de veras la memoria de Schubert, lo más inteligente era que les permitiera guardar aquella música. Porque además de que se iba a entablar una polémica interminable, el único que saldría perdiendo sería Schubert. Entonces, convencido de que nunca conseguiría nada entre los filisteos, y menos aún con los admiradores de Schubert, que eran peores, se embarcó de vuelta a Guatemala. Y durante la travesía, una noche en que la luz de la luna Daba de lleno sobre el espumoso costado del barco, con la más profunda melancolía y harto de luchar con los malos y con los buenos, tomó los manuscritos y los desgarró uno a uno y tiró los pedazos por la borda, hasta no estar bien cierto de que ya nunca nadie los encontraría de nuevo al mismo tiempo que gruesas lágrimas quemaban sus mejillas. Y mientras pensaba con amargura que ni él ni su patria podían reclamar la gloria de haber devuelto al mundo unas páginas que el mundo hubiera recibido con tanta alegría, pero que por el contrario, el mundo con tanto sentido común esta vez, los rechazaba. Bueno, muchachos,